Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo gameplay para este canal. Y bueno, acá vamos a enfrentar acá más robots y acá hay los. son del jefe final que vendrá, ¿no? Fantasmático. <tose> Bien, acá hay más. Diablos. Ya estoy prendiendo saga a Diablos. más de estas momias eh, la verdad no sé cómo es que iban esos tornados que lanzan esas momias bien pues bien ahora viene la allá ok rayos láser A ver que se apague en la parte del, del láser así que pasa ahí Mira acá abajo espacio uy oh, demonios un niño sobre mí voló un auto con su rayo láser no no, no. se la partió bien cada un bolsito a esta parte, bien vamos otra vez por acá no no oh, sí Bien, me desactivó alguna los entidades que están ahí. Ok, más enemigos. Ok, cae más energía. Cuidado. discos de fuego, está bueno Bien No veo mucho, eh, con no con la vuelta Ok Ok, otro más Ahí está Bien, vamos rodando para acá Ok Cuidado, cuidado Hay que me la idea un poco con el corno Bien, ahora paso acá, comer. Saltar, ahí está. Creo a veces me equivoco, botones. No, este no es. Ay, ay. Vamos. Ok, más enemigos. Bien, bien. Diagonos. bien ay oh, no no no no no Ahí está. está no no no ¡Uy, casi! Que no no Vamos a todo el poder. Listo, por allá Saltar Casi, casi me caí Esa bolita amarilla, ¿para qué me sirve? No, no, no Mierda, me caí va? <risa> No, no puedo costear ya. No, creo que debo empujar esta caja de hierro. Necesito cuatro brazos. Cuatro brazos, ahí está. A agarrar. No, ese no es. ¿Cómo era? A... No, este no. Sí, a este, pero. Tiene que estar pegado a la caja. Cuidado que no caigas. Ahí está. Despacito. Para la izquierda. No. Demonios. Ah no. Ah. Me caí de nuevo. Va ah, bueno. no voy al principio. Hay ah, una tarjeta, duda. Creo que no hay más nada acá. Ahí tengo que ponerle de vuelta. Ya. Ah, entonces por acá. Yo me subo. Despacio. Uy, casi. Dale, dale, no está difícil. Ahí está. Si, sí, acá necesito agua. Ahí está. Despacio. Ahí está. Mete presionado para que eso. Ahí está. De acá Wow, estoy muy lejos ¿eh? Soltar, ahí está Bien, más poder Ahora me enfrenta con ellos no me dan ningún daño bien vamos vamos, vamos bien una pesca más bien vamos que todavía si sí se fue vamos, entonces puede todavía. Sí se puede todavía, sí si se puede, si se puede demonios ya perdí digo perdí la energía no no no no, no no, voy a perder esta formación Miren un lagotollo secreto. Wow, Frankenstein. Víctor. Wow, pero me ha costado... Conferencia, sí, me ha costado. Cuatro brazos. Más de esos No, para aquí yo ya sí Vaya menos. Bien, listo uno. Vamos, vamos. Bien. Me se activó la plataforma. Me se activó la rampa. Sigo acercando. Yo tengo que romper todos esos pocos, pues. Demonios, está gustando un poco. Bien, listo. Ok, otra rampa más. Bien, vamos bien. A ver. Te falta algunos. No. Y quedan dos últimos, listo, bueno, más de estos enemigos. No sé cómo quieras tu tornado, pero bueno. Bien, go, cabrón. Otra vez más. Voy a intentar recoger todas esas cosas, miren ahí está Mucha energía, ahora sí puedo Bien Bien, bien Vamos que esto todavía sí se puede Vamos oh, que si sí se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Oh, de muñezo. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Bien? ¿Con fuego? ¡Buah! Me gusta cuando hace el tornado. ¡Guau! ¡El el Esa roja y allá. Bien, ahí está. Bien, lo logré. Veintiún minutos. Estamos demasiado tarde. Freak ha tomado el amplificador ethereal. ¿Qué es eso? ¿Algo tipo de estereo supernatural? Se aumenta la energía negativa a proporciones dimensionales. Adapted to fit a Null Projector, there's no telling how large a portal could be created. We've got to stop Ghost Freak before Vilgax gets his tentacles on that machine. How do we stop him? In all my years of fighting Boogeymen, the best weapon has always been the same. Information. We'd better get moving. It looks like he's headed to the Windy City. Bien, terminamos este. Vamos acá. I don't no think anyone spotted us. It's so quiet here. Yeah, too quiet. What's that? Booyah! Somebody need a helping hand? What? Did I scare you? No, they did. Bien malos. Yeah! Ahora voy para la calle. está viendo un poco repetitivo creo que hay como dos batallas o tres con ellos y después ya el, el jefe final no van el jefe final este nivel se fantasmático uy me caí ok se está lagueando esta parte bueno cuatro brazos tengo que poner acá me transformo ahí está No voy a salir por ahí. Ah. Oh, más. Perfecto, ahora para allá. Otra vez lo mismo, buscar la caja con cuatro vasos. Está bien. Ahí está, Ahora sí, ya está Con cuidado, a ver ¿Ahora? Ah, sí, no lo no, cuidado. No, ¿Está tranquilo? Ahí está. más energía, se cosa azul ¿verdad? otra rampa más por aquí? ah un coso, tengo que usar con wildbind después sorry. Me no son los techos, okay. Otra más, no, otra caja más, no, con cuatro brazos. que dijo la droga para allá Bien, como Spider-Man Igual que Spider-Man. No, no. Ah, tarjeta. No, demonios, perdí. No, el diablo, la tarjeta, vamos. Bien. Ah, la no, cristal. Uy wow, una pelea con esto Vamos a cortar toda la energía de esto Fue Joder haciendo Frankenstein Demonios no corre, ahí está So You have done well. Oh, my ally. And one, one good turn deserves another. So much power! Yes! Now go use it to claim the Omnitrix as your own! And finally rid us both of that insufferable brat Tennyson once and for all! <risa> bien. Luego enfrentamos a Ghost Rick. ¡un fantasmático! vamos aquí Fantasmático. Wow. ¡Oh! Bien, breath but watch Benjamin. así el enfrentamiento contra él. Bien, tenemos un enfrentamiento contra él. Wow. Mira, se meten los cuerpos de sus secuaces, monstruos o así. Mira el otro P. Ah, Ok. Tengo que agarrar eso. A ver, con este. Ahí está. hay okay, otro más. Toma ¿eso? Me se metió dentro de la momia. No lo no, cuestionó, no, a ver. Ahí está. No lo no puedo pegar. Uh, o sea, mete ahí adentro. No sé. no, no, no, no, no. no. Ah, demonios. Rápido. Ahí está. Cuidado con ese gigante de la que Wow, ahora sí se metió en el... Demonios. Corre, niño, corre. No, se acabó. le quite más vida wow <risa> ok está subiendo energía ahí ¿eh? a ver qué voy con la luz los estatuas que están ahí ah bien de tengo que colocar en otra posición y para que le den el rayo solo fantasmático ah, no no no llegué. Este no está por aquí, a ver si me meto este por acá. Ahí está. Igual parece que absorbió toda la energía de mi madre Me con él, a ver, le pego Bien le di. Oh, cuidado No, <risa> wow, los tentáculos que tienen salen del pecho. Vamos, que falta poco, demonios. Cuidado, cuidado. A fuego esta vez cuidado que no la pega a sombra bien bien oh, cuidado bien voy a comer triángulo colado círculo ángulo y cuadrado Rotamos el automático en 7 minutos 49 segundos. I need a vacation from my vacation. How about a little pick me up? otro alguien más? The Omnitrix is finally at full power, but I can't access my other forms. It's like that last crystal had all its DNA stripped out. Scans are picking up vast traces of your alien DNA directly to the south. Let's go. If anyone's going to use my DNA to wreak havoc, it's going to be me. otro porque yo mira verde. ver uh oh looks like there's a creature double feature playing at the drive-in we'll get out your popcorn cause I'm about to kick some butt oh demonios ah bien, ah, puedo cambiar de alienígena es como el control maestro en la serie ¿no? que tengo acceso a todos los alienígenas y también a transformarme ah, está bueno, pero no durar mucho viste ah, de mullos. Oh, diablos. Okay, vamos. Wow, wow. No, ¡Corre! ¡Corre! Los... falta poco Sí, cinco Just when you think you're out of the dark, a bunch of creepy, demented aliens try and take over your body. Ooh, look, kids, a historical reenactment of the Civil War. Lame. Hardly. No, This is the site of one of the most important battles in our history. Oh, really? So what side were the space mutants on? Very funny. The Civil War was fought between the Northern Union States and the Confederate Huh? Yeah, tell them that. Okay, estamos otro nivel. Ya tenemos el <coughs> ya tenemos el control maestro, ahora. Así que bueno, voy a dejar el gameplay hasta acá. Si te ha gustado este video, dale like si quieres. Compartir, o suscribirte si quieres más gameplays o videos como este. Y bueno, se espera. Juego wow, un bicho insecto Bien, espera que termine con esto eh. Me voy ya, no vamos a dejar de acá Bueno, nos estamos viendo otro video Chao.